El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, reaccionó en contra de las acciones asumidas por el colectivo de organizaciones populares el pasado miércoles en el ayuntamiento local. Hemos visto un acto vandálico, un acto de terrorismo, un acto de asociación de malhechores, personas que tienen expediente encabezando eh, esta supuesta lucha...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 En un momento que el presidente de la República está acá, que no sabemos también cuál fue el matiz político que se quiso dar aquí para quizás abortar procesos legales. Dijo que condena rotundamente la actuación de los integrantes del colectivo por lo que tomará acciones judiciales en los próximos días. I.N.T.N. Su Noticiero Regional. Robinson Blanco.